¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis todos bien y que estéis disfrutando de los videojuegos. Estamos de celebración, ya que el día 10 de noviembre empieza la nueva generación de consolas con el estreno de Xbox Series X y Xbox Series S. También hay que celebrar que el EA Play está aquí y se nos fusiona con el Game Pass, con lo cual vamos a poder disfrutar de un montonazo de títulos de EA Play. Y la gran noticia, el juego Star Wars Jedi Fallen Order llega a EA Play y a Xbox Game Pass el día 10 de noviembre. Podemos disfrutar, si no lo habéis hecho ya, de este pedazo de juego totalmente gratis. Así que nada, disfrutad, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! You've lost. You've lost. The Empire is hunting, hunting Jedi survivors. Now, Now they, they know who you are. are. I, can't I can't change, change, the, change the past. past. You trespass, Jedi. But I'm undying. Cow-cattles. You it. It. The who cool we, are. we are. Feel the Force, Force, Force on, on Xbox, Xbox One. One.